Hago lo posible, pero no te entiendo Un día soy tu amigo, otro soy tu cuento Lunes y martes dice que me quieres Luego llega el viernes y desapareces El sábado a las 11 te da por llamar para que vayamos a la playa y yo me imagino lo que va a pasar. La misma historia vuelve a empezar. No he podido entender cómo es que funciona sin las instrucciones con las encontré. No he podido entender cuál es que es tu idioma. Si quieres que te hablen en español, en inglés. Y ya no empezamos, el siguiente ya no hablamos, me confundes de. Cuando yo te quito el pantalón Y yo no sé cómo hacer para llegarle No entiendo sus intenciones Y yo no sé cómo hacer para llegarle Viniste sin instrucciones A mí no me importa que tú eres una loba Si yo te lobo, a ti la mente te roba A mí me gusta verte siempre sin ropa Si yo soy tu loco y tú eres mi loca Español en el...